Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... ...seis. Segunda balota es la número... ...siete. Tercera balota corresponde al número... ...cero.